en esta reunión de ciudadanos nos hacen hoy refrendar y comprometernos que Tamaulipas es para los tamaulipecos estoy seguro que hay mujeres y hombres y muchos jóvenes dispuestos a que se oiga bien claro y fuerte en todas las regiones de Tamaulipas que aquella persona que habremos de llevar a que nos abandere lo haga con firmeza que sus características sean comprometerse y cumplir. Vamos juntos desde Tamaulipas a mandar un mensaje. Que sea Tamaulipas con un buen líder, el referente de este triunfo. Creemos en ustedes. Vamos juntos. Vamos todos. Vamos a ganar. Vamos Tamaulipas. Muchas gracias.